Chavos, le voy a hacer una broma a mi hermana. Le voy a romper el iPad y luego le voy a dar un regalo. ¡Dame! ¿Qué? ¡Ven! ¡Espera! ¡Ven ya! ¿Qué? Eh, ¿Cuándo vamos a grabar el TikTok? ¿Sigues ya? ¿Ya bueno, nada más voy tarde? por algo. No te tardes. Para eso vine rápido. grabar. Sí, es que no encuentro mi celular. Capaz de en el carro. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué pasa si lo rompo? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Desde cuánto lo tienes? Desde los seis años. Dame el no mancho, Dame. ¿Qué pasa, Mely? Megy. Pa! Megui me rompió el iPad. ¿Cómo que rompiste el iPad? sí, vamos a darle el iPad. Dame. Tú no me hables. ¿Qué? Music mm -hmm.